Eh, para charlar a Jorge que está con Ale en el móvil Ale buenas noches muy bien, muy bien. hola ah, Mar del Plata buenas noches Ángel ¿Cómo está el te día? voy a decir algo ¿eh? ah, está re lindo está re lindo Angelito ayer estuvo lloviendo un poco y llovió porque Jorge está sentado acá claro Ay, ah, bueno, esperado, hace 7 o 8 años que no da un móvil está haciendo una muy linda obra acá en el teatro auditorio que ahora le va a contar ni yo puedo creer que, que estamos haciéndote móvil te quiero decir algo Esto... bienvenido gracias de verdad de corazón Eh sí. Sí, ¿Esto? Ale, ¿es gestión tuya o es gestión Daddy? Porque dijo, yo lo cierro, lo cierro, Déjamelo a mí. Que lo diga Jorge, ¿gestión de Daddy o gestión... A Decilo vos, yo no voy a decirlo, a vos, ver. la verdad. Gestión Ale. ¿Ah, gestión Ale. Hey. Y Daddy puso su ficha. En, reali en realidad tengo que investigar, porque creo que me tendieron una cama entre los dos, hicieron ahí una conecta, me hicieron meter yo creo que y era alarmado de... Un móvil. Para Meditongo. ¿Qué bueno, hace el Bueno, primero, buenas noches para todos. ¿Cómo Bienvenido. Noche. ¿Cómo buena estás? Buenas noches a todas las chicas. Ch muy bien. bien, muy bien. Contento acá. Sí. sí. No, sí, sí, me tenemos un poco de ley. ¿Contento? No. No, te decía, di disfrutando mucho de la temporada, eh, haciendo teatro, juguete alterado. Te paso primero el, el chivo de la obra. En el auditorio. Estamos acá en el complejo auditorium en la sala Nachman. Hicimos anoche el estreno, estamos hoy viernes, mañana sábado y el domingo a las 21 horas. Y volvemos en febrero el 16, 17, 18 y 19 a las 23 horas. ¿Es muy difícil aguantar a Daddy Brevo? Empecemos por ahí, porque hace miles de años que trabajas con él. No, yo hace 18, 19 años que, que trabajo, empecé con los Midachi y sí. estoy al lado de, de ellos eh, y de Daddy en particular, porque cuando Midachi termina sus ciclos sigo con Daddy y, y nos fusionamos muy bien, nos llevamos muy bien. Si no, no hubiésemos estado tantos años. Salvo en la cocina, Ángel, que cocina Daddy y deja un despelote, me no. Ah, ¿es bueno, estamos, estamos conviviendo en esta gira, que se los habrá contado, eh, alquilamos una cabaña y bueno, él es el encargado de la cocina, pero solo para cocinar. El encargado de la limpieza soy yo y hubo guerra directamente. Ah, te deja lo es una más aburrido. De olla, es una claro, cosa te deja todo el desastre insoportable. Claro. Sí, sí, sí. Porque los cómicos son difíciles. Pero bueno, a mí, no general. a mí no me disgusta igual. Los cómicos son difíciles, no son la convivencia, pero para trabajar solo tienen los suyos, son maniosos. No sé cómo es Daddy, la verdad, porque nunca trabajé con él. No, todo tenemos, todos tenemos maña Y cuando, cuando estamos grandes Más todavía Pero bueno, si no uno es digas inteligente amigo, porque... manias, ¿viste? No se le nota tanto No, me refiero grande No, no, no, él se cuida Viste que está uh, mucho. Sí. Eh, es metrosexual. Pero son, son pequeños pequeño detalles, viste que haya, que haya hielo en la cubetera, que los cuchillos corren, son boludeces. ¿Viste? Manioso, manioso, como todos los viejos. Bueno. Eh, <risa> escucha, Jorge vos qué edad tenés. Eh, 54 años. Ah, bueno, vos estás en Formol, Y El pescado también? sin vender, decía No, amiga no ese pescado está. Vendido. ¿o no? no? eso, eso decía, decía mi mamá que me decía, ¿cuándo vas a tener hijo? ¿Cuándo cuándo voy a tener? conocerte un nieto? Y bueno, entonces, un día me dijo, ya tenés cincuenta y pico de años y el pescado sin vender. Y es, es un tema vaya. para vos... Es lo que hay. La, la pasividad en la vida. ¿Cómo? Mirá, eso es un tema que en algún momento, cuando era más joven era viste esa cosa que nos no imprimían nuestros padres allá en el campo que a los 20 años tenías que casarte con tu primera novia, tener un hijo y era eso yo logré escapar eh, irme a la ciudad y bueno, quise experimentar otras cosas eh, y fue pasando el tiempo y, y no se dio y con el correr del tiempo eh, fui desistiendo la idea viendo a mis amigos separados con todos los problemas, dije no yo, qué quilombo y hoy, hoy en día no, no, no tengo el, el deseo de ser padre, la verdad que no. Tengo 50 sobrinos, así que con eso me basta y me sobra. ¿50 es literal? No, no, no, no, bueno, no sí. 50 no, pero nosotros somos seis hermanos y mis hermanos tienen... No, uno tiene el otro tiene 12, el otro tiene 3. Hay gente que tiene muchos Tengo sobrinos. muchos. ¿Y de qué, de qué campo sí, dice el claro. campo? ¿De qué parte del país sos? Campo del Medio se llama donde yo nací, que es de Santa Fe Capital, 100 kilómetros más al norte. Eh, el pueblo se llama Elvesia y yo vivía sí. en la colonia, en el campo, por supuesto, sin luz Bien eléctrica, campo, campo. nada, lamparita querosén, caminaba 5 kilómetros a la ruta para tomar un colectivo, 7 kilómetros al pueblo para ir a estudiar, todos los días lo mismo. Había que ordeñar las vacas, darle de comer a los chanchos, a las gallinas. Sí. Todo lo que hace un hombre de campo. Un hombre de de campo. antes, de an no de ahora. Claro. Eh, ahora tienen aire acondicionado y todo eso. Jorge, eh, siempre fuiste un misterio. Vos lo sabés, eh, tu relación con Claudia siempre fue tema, siempre fue sí. nota. Claudia nunca habló, vos tampoco... Eh, ...hablaste, pero obviamente al ser Claudia Villafania... ...la prensa siempre estuvo con los ojos posados eh, en ustedes... ...es algo que acordaron al principio, es algo que se fue dando... ...ella fue siempre bajo perfil... Eh, ...pero, qué, ¿qué fue lo que llevó a esta elección? Vos lo dijiste muy bien, es algo que se dio naturalmente... ...viste que hay veces son relaciones impensadas, suceden... ...y se fue dando naturalmente así... Y, y, y, y fluyó Yo soy un tipo que toda la vida vivió solo eh, Nunca conviví con todas las parejas que tuve y, y, cre y creo con el correr de los años me he dado cuenta que el, la mejor manera de sostener una pareja es Cada uno en su casa, cada uno con sus tiempos, te ve cuando tenés ganas Si no tenés ganas, cada uno a su casa Si te enojas me voy para mi casa, vos te quedas en tu... Es lo mejor lo mejor, lo mejor y le funcionó así, no fue ni, a, digo, ni charlado o sea, se fue dando no, no, no, no. tema cómo, que nunca, nunca se nunca se puso sobre la mesa hubo una época que fue más picante que fue al principio no, cuando Diego descubre eh, la relación y obviamente hace declaraciones te, te, te enchufa el tontín eh, a vos, miles de notas por todos lados y ustedes igual se mantuvieron al margen del escándalo me imagino que en ese momento no debe sí, haber, sí. no haber sido fácil porque era Maradona el que tenías enfrente. Sí, son cosas que no son simpáticas para nadie. Digo, eh, es, es algo del, de, de cual digo nunca hablé ni hablaría, menos ahora. Uh -huh. eh, pero a mí en realidad lo que más me afectaba, entre comillas, es lo que le pasaba a mi mamá. Que vivía claro. en el campo y veía ciertas cosas y decían y qué sé yo. Eh, me molestaba por eso, pero después a mí, cada no, uno puede no pensar llegó. lo que quiere. No, ¿sabes decir a dónde voy? Voy justo no. a eso. Porque al tener enfrente a Diego, que obviamente ya no está y no, no te pido ni una crítica, ni una devolución a lo que él te dijo. Eh, el tema es que la voz de Diego era tan amplificada, tan popular, y aparte él era un, un titulador genial para cualquier cosa, no cualquier frase que daba pegada en el mundo, que vos después al otro día salías a la calle y más allá de tu familia, todo el mundo sabía esto que había dicho Diego. Digo, vos no lo sufriste, ni un poquito. No, no, no, no, no, ya te digo, si, lo, si, si en algún momento sí debo reconocer que, que hubo cosas que me pasaron, fue más que nada este, por, por la familia, ¿no?